Durante las invasiones inglesas, Belgrano trabajaba en el consulado de Buenos Aires. En aquel año, el general británico exigió a las autoridades que presenten el juramento de lealtad al rey británico, Jorge III. A pesar de que sus compañeros del consulado accedieron, Belgrano decidió, para no hacerlo, fugarse a la ciudad de Mercedes, en la banda oriental actual Uruguay, puntualmente a la capilla de esa ciudad dejando en claro su postura queremos al viejo amo o a ninguno